hello hoy os quiero hablar de un tema que es muy importante cómo romper cadenas falsas de mensajes y esto es la primera parte de unos cuantos vídeos que yo iré haciendo de vez en cuando porque es realmente fundamental que seamos capaces de contrastar la información cuántas veces habéis recibido algún mensaje de whatsapp como el que he recibido yo ayer y ahora lo veremos Algún, alguna comunicación, alguna publicación en el muro de Facebook de comparte este contenido y regala a Facebook un euro para la, el tratamiento contra el cáncer de este niño, todo este tipo de cosas. Y lo interesante y lo fundamental y lo realmente importante es cómo nosotros gestionamos esa información que nos llega. Nos llega esa información... ...y directamente la compartimos con toda nuestra buena voluntad, pues vale, toda nuestra buena voluntad no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos contrastar la información. Nosotros no podemos permitirnos el lujo, tal como estamos ahora, de difundir, de compartir información incorrecta. Sobre todo porque muchas veces esa información puede ser muy dañina y muy negativa. Esta es la fotografía que a mí me llegó ayer por WhatsApp. Pasa esta foto, que por cada WhatsApp son 10 céntimos para que puedan operarla de la vista. Es ciega. Lógicamente, cuando a mí me llega esto, hablando y tratando gestión del conocimiento, que es lo que a mí me gusta, curación de contenidos, lo primero que me hace es, es pensar, ¿esto realmente es cierto? Lo primero de todo es, ¿WhatsApp regala 10 céntimos por cada vez que se comparte esto? ¿Por cada vez que se pasa esa foto? ¿WhatsApp sabe lo que pasamos? Hombre, puede saberlo, pero saber realmente y controlar realmente cómo compartimos esto, cómo van esos 10 céntimos. ¿WhatsApp ha dicho algo al respecto? Nada, esto ya nos hace sospechar. Pero a lo que voy, ¿cómo comprobamos en 5 minutos que esto es falso? Y lo voy a hacer en directo, lo voy a hacer en tiempo real. Pues tan sencillo como descargarte esta foto a tu ordenador y utilizar el buscador de, de imágenes el buscador reverso de imágenes de google google imágenes y hacer lo siguiente no vais a ver ahora cómo se me abre la ventana pero bueno yo lo que hago es subir a google a este buscador de imágenes esa foto y me va a buscar dónde está esa foto en internet se puede pensar que la parte de abajo esa del mensaje de whatsapp a lo mejor no la no la va a localizar pero teniendo en cuenta la foto de la niña Vamos a ver si lo localiza. Y efectivamente la localiza. Consulta más probable para esta imagen. Vemos que son caracteres en árabe. Bueno, imágenes visualmente similares. Eh, salen muchas niñas, pero de hecho yo creo que aquí tres de estas fotos son de la misma niña. Vale, entonces, páginas con imágenes que coinciden con la búsqueda. Y ya vemos que hay una serie de páginas con la misma fotografía que nos han mandado por WhatsApp. Yo voy a pinchar en una de ellas, mbc.net, y vemos esto, ¿no? Vemos, vale, es esta niña, por esos ojazos que tiene, y tiene caracteres en musulmán. ¿Qué pasa cuando llegamos aquí? Pues, ¿por qué no aprovechamos la potencia que tiene Internet? No la seguimos aprovechando, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance... Y seguimos mirando algún tipo de elemento aquí alrededor. Es decir, vemos que esta imagen está en muchos sitios. ¿Vale? Está guay. Nosotros podemos pinchar en alguno de ellos. Comprobamos. ¿Por qué no usamos el traductor de Google para ver qué es lo que pone aquí? Porque, lógicamente, bueno, yo no sé árabe. Y quien sepa árabe sí que va a saber lo que pone. ¿Vamos a usar el traductor de Google? ¿No va a ser una traducción literal? Quizás a lo mejor, pues pues tendrá muchos fallos. Me da lo mismo, me da lo mismo. Pero yo me voy al traductor de Google, al translate.google.es, yo pego aquí este, esto que he copiado, detectar idioma, árabe, vale, y aquí pone, ¿qué describió como la chica más hermosa en Irán mirar las imágenes? Talento y agencia spread de los sitios de redes sociales, imágenes de la chica, tiene una cara de gran belleza, ta, ta, ta, todo, todo, todo. Pero fijaos lo que pone aquí, una chica llamada Mathis Mohammadi de Azerbaiyán. Pues vamos a seguir tirando del hilo. Vamos a copiar Magdis Mohammadi. Nos vamos a Google, pinchamos, pegamos en Google Maddis Mohammadi y vemos qué es lo que aparece. Vale, Magdis Mohammadi. Perfiles en Facebook, cuenta de Instagram, Pretty Asadol Iranian girl shared as blind kid in fake whatsapp viral. Aquí lo tenemos. Es decir, hay una información de Newscrunch que dice que esta niña iraní está compartiéndose como una niña ciega en un viral de whatsapp de la India. Flipas. Es decir, desde la India nos ha llegado hasta aquí. Bueno, leemos el texto, que yo ya me lo he leído, y sí, dice que había un texto de que WhatsApp compartía una rupia en la India por eh, compartir esta foto y que es totalmente viral, que es una niña que vive en, en Irán, en Tabriz, y bueno, pues aquí la tenemos. Es decir, no está ciega y que es un, es un fake. O sea, es algo falso. ¿Por qué se hace esto? Uf. Sinceramente no tengo ni idea cuál era la intención de quien empezó esta cadena. Vale, os digo una cosa más. Aquí hay una cuenta de Instagram de Maddish Mohammadi. con 118.000 seguidores. Incluso podemos ver... Aquí hay un vídeo de esta muchachita, donde... Parece ser que no es ciega. Eh, da la impresión de que de ciega nada. Con lo cual, esa información que se pasó dentro de WhatsApp es falsa. Esto es falso. ¿Por qué se ha hecho? Las razones no las conocemos. Eso lo tenemos claro, que no sabemos de dónde viene esto. Pero muchas veces nos pueden intentar engañar con motivos que no son nada positivos que son con unos fines bastante malos como por ejemplo fomentar el odio etcétera con lo cual en menos de cinco minutos no sé si he tardado cinco minutos pero incluso puede ser menos comprobamos que esto es una información falsa voy a grabar más vídeos sobre cómo se hace esto que es tan sencillo como lo que habéis visto una búsqueda en el buscador inverso de imágenes de google una traducción del árabe o de cualquier otro idioma que nos aparezca y ver qué es lo que sale y tirar del hilo, que eso es muy importante en nuestra gestión del conocimiento. Tiramos del hilo, ¿vale? Pues, nada, a compartir información molona y guay en WhatsApp, en Facebook, pero sobre todo que sea información de verdad. Es una responsabilidad que tenemos todos. Ya sabéis, hacedme preguntas, ponedme retos. Aquí estamos para demostrar que la curación de contenidos, gestión del conocimiento, vivir en Internet, merece la pena y es muy positivo para todos. ¡Hasta luego! ¡Chao!